Hola hola, un saludo para todos, mi nombre es Bernardo, mi seña es esta. Quiero contarles que hace un año, tenía mucha curiosidad y quería aprender lengua de señas colombiana, así que estuve buscando, finalmente encontré en las redes sociales en Facebook los cursos virtuales de FENASCOL. Me contacté con FENASCOL y ellos me ayudaron a iniciar todo este proceso y a iniciar los cursos. Yo trabajo en Estados Unidos como docente y enseño a estudiantes sordos. Y quería conocer si la cultura sorda de Estados Unidos y la cultura sorda de Colombia eran parecidas. Y en realidad son muy diferentes. Agradezco mucho a FENASCOL. Y también a los instructores de FENASCOL por su paciencia, por su ayuda, por su comprensión, por el conocimiento que tienen de la lengua de señas y por la cultura sorda colombiana que es totalmente diferente. A todos los instructores que hacen su explicación que sea muy clara y comprensible. Muchas gracias. Para mayor información e inscripciones a los cursos de lengua de señas colombiana de FENASCOL, escríbenos a capacitación.fenascol.org.co o comunícate al 315-305-6924 en el horario de atención, lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 p.m.